Milita Bora lapidó a Chano Charpentier en Twitter, se le va a caer la careta. Milita Bora lapidó a Chano Charpentier en Twitter, se le va a caer la careta. La roquera explotó en sus redes sociales luego de que el cantante la desmintiera públicamente por la denuncia de violencia de género. Los detalles, en la nota. Luego de que Milita Bora denunciara en la justicia a Chano Charpentier por violencia de género, el ex líder de Tambionica brindó una entrevista a un diario matutino y negó sus acusaciones. El juez la desestimó. Además, en su momento no dije nada, pero le hice dos denuncias. Es una persona violenta que me agredió y me pegó, manifestó el músico. Sin embargo, la mediática leyó sus declaraciones y, muy molesta, se descargó en las redes sociales para relatar su historia con el cantante. El fotógrafo lo pagó Chano para sacarse fotos conmigo. Mientras yo estaba en el apóstrofe bailando porque le servía para lanzar su carrera solista. Año 2016 en el programa de Susana, me invitaron y él quería intervenir en todo lo que hacía entonces negoció ir a presentar su canción, reveló Bora. Y continuó firme, una semana no salí con este sitio, están los medios de testigo. En una semana no me alcanzas a violar, a pegar y a hacer todo lo que hiciste. La víbora es este tipo, todas las chicas lo dicen, que se den cuenta lo mierda que es este tipo, se le va a caer la careta. Eso dicen. Que no les sorprenda que en un par de años o antes este tipo mate a alguna mina. Guarden este tuit y sigan cubriendo a este ser oscuro, advirtió la cantante. Avisenle a Chano que deje el bla bla y se presente en la justicia si es tan inocente, concluyó la rubia. Milita Bora denunció a Chano por violencia de género y apuntó contra Clarín. La cantante cuestionó una entrevista de su expareja con ese medio. La cantante Milita Bora criticó una entrevista que el diario Clarín publicó con Chano Charpentier y denunció la violencia de género que sufrió por parte de su expareja. La artista utilizó su cuenta de Instagram para denunciar al famoso cantante, quien en la nota con Clarín la había denunciado a ella por violenta. A través de su experiencia personal, y de capturas de otras chicas, Bora contó detalles de la violencia que sufrió por parte de quien fue su pareja. Arroba Clarincom. Recuerdo su repetida frase: Muñeca, a mí me da miedo que vos en una discusión te caigas y te desnuques. Yo no sé si les queda claro lo enfermo que es este tipo. Y tiene el tupé de ponerse en víctima y dar vuelta a la historia con su papel de víctima de la droga, publicó la cantante en sus redes. Y continuó, ningún juez subestimó la causa Eso es una de sus mentiras Al igual que sus falsas denuncias, agradezco estar viva después de haber corrido riesgo de muerte con este enfermo que todos justifican. Con su problema de las drogas. Así tengo muchos más testimonios. Verdad y justicia. En otra de sus publicaciones, Bora explicó que la causa cambió de juzgado por otra denuncia por violencia de género que tenía, al tiempo que negó que la justicia haya desestimado la causa. Una de las fotos compartidas muestra una conversación donde se pueden leer las agresiones efectuados por Chano, sabes que estoy caliente y quiero violarte. Milita le respondió a Chano y advirtió, no les sorprenda que mate a alguna mina. Luego de que el cantante la tildara de violenta, la neoquina hizo su descargo en las redes, que deje el bla bla y se presente en la justicia si es tan inocente. Tras los dichos de Chano Moreno Charpentier en Clarín, donde tildó a Milita bora de violenta, la ex novia del cantante acudió a las redes para responderle en forma contundente. En primer lugar disparó contra la prensa por darle lugar a la voz el ex líder de Tambionica. No vi casi ningún periodista ni programa de televisión hable de tu caso. Y lo siguen entrevistando como si nada y haciendo notas de N en arroba bendita o como si fuera un tipo afable y simpático, tuiteó. Luego, la neoquina hizo una fuerte advertencia. Que no les sorprenda que en un par de años o antes este tipo mate a alguna mina. Guarden este tuet. Y sigan cubriendo a este ser oscuro mientras. Avisenle a Chano que deje el blabla y se presente en la justicia si es tan inocente, añadió, haciendo alusión a los dichos del músico. Que el domingo aseguró que no existía causa judicial porque el juez había desestimado la denuncia de la cantante. Milita también sostuvo que el músico la usó para tener prensa. El fotógrafo lo pagó Chano para sacarse fotos conmigo. Mientras yo estaba en el bailando porque le servía para lanzar su carrera solista, dijo. Año 2016 al programa de Susana me invitaron a mí y él quería intervenir en todo lo que hacía entonces negocio ir él a presentar su canción, contó. Milita se presentó en la justicia penal y civil en octubre para demandar al músico, con quien salió en 2016. Primero fui sola a la oficina de violencia doméstica a hacer la denuncia civil y después, junto a mis abogados, hice la denuncia penal.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 Un día yo estaba en mi casa de deeza y con esa, y ella se me colgó y me clavó las uñas en el cuello. Como sé lo que hay que hacer en un momento así, me fui y le conté a los de seguridad. Volví a ver qué onda y estaba mucho más violenta. No sabía cómo sacármela de encima, hice la denuncia al 911, vino la policía y les pidió perdón, con los de seguridad y las cámaras como testigos, relató. Es una mentirosa que me hizo mierda. Yo salí con muchísimas minas, estoy a favor del feminismo y soy todo un caballero. Puedo tener problemas y estoy tratando de cambiar, pero trato a las mujeres como unas reinas. Invito a que pregunten a cualquiera que estuvo conmigo. Jamás le toqué un pelo a nadie y esta mina es una víbora, continuó Chano su defensa.